Eh, Quienes llegan, si hay algún invitado, chiflanos que vamos para allá rápidamente. Enseguida van a estar con nosotros también dos angelitas que quiero mucho: Lourdes Sánchez, que hace mucho que no viene, reina del carnaval. Y Carmela Bárbara, que es un siglo, que no la vemos acá Ay, en el programa. Angelito. Así mis angelitos! tus no somos? No, <risa> ¿no te trae recuerdos? Obvio. se está, está. Andrea no se, se la muy emocionada. Nos, nos, ¡Nos está tirando sí, el botado! ¡Mis sí, angelitas! Sí, sí, mi sí, sí, y sí, cuidado no me con ]lando. ella, porque también puede ser angelita. Bienvenida Daniela Pestañela. ¡Venga, oh, Daniela. Oh, Daniela! ¿Cómo te estás? Qué felicidad estar acá de vuelta con vos, Ángel. El Twitter te pide... Es increíble la locura que estas semanas. Quieren a salida... Coti y a vos, sí. Angelita. Justo ah, tu enemiga. ¿Tu amiga? amiga? ¿La tu amiga. ¿Mi amiga? Sí, Coti. Mis amigas están en mi casa, en mi barrio. Ah. ¿Es cierto que te vas a poner un spa que, que se llama Estamos con la arena estética, me, me encanta. Estamos me también jugando a la, la gente de trabajo, estamos hablando del equipo, todo. Monetiza todo. todo. Acá lo ya, Es muy Maric ¿no? Que Cuando ella estaba dentro. la te muero. <risa> te va a ir muy bien. Va a ser algo diferente a <risa> todo, no va a ser solamente de una ¿A dónde, Moreno? ¿Dónde lo haces? No, va a haber varias sucursales, claro. ¡Ah, ah wow. Wow. ¿Varias? bueno! ¡Varia! Pero ¿quién te banca ¿Cómo varias? Estamos, estamos por ponerlas. Y la de la de la debe franquicia. buscar una empresa una de estética y ella pone claro. su nombre Pestañela, entiendo claro. yo. Es claro, ser, estamos va? armando todo, igual es un equipo <ríe> muy grande de trabajo. Aceptamos <ríe> también de todo. Sí. ¿Te Aceptamos. ¿Te <ríe> sponsors los canjes vamos a hacer es tu soy. Instagram? Aceptamos arroba. Todos, arroba Daniela y 01. Ahí también tengo el email porque quieren, nada, el por los que quieren... Me entusiasmé mucho con tu vuelta a la casa porque entraste con el rifle limpiaste a todos tus enemigos de una. Pum, pum, pum, pum. La pregunta es por qué estás acá. Es la pregunta que me hago, pero um, realmente en algo he fallado o quizás me jugó en contra a todos los que salieron, porque sé que hicieron campaña para... En todas las calles que había hacía campaña para que me vaya. Por suerte no le salió bien a la primera, a la segunda tampoco. A la tu hermana, que me quiere mucho, denunció Tongo. Mira vos, no he visto nada. Ah, no te hagas la... Dale, no a a vas a la ver, que me mucho. Yo creo que sea mi amiga. Eh, sé que se dedicó mucho tiempo de hablar de mí en varios lugares. así que ¿Quién, bueno, Cotien? ¿Quién? No, no, pero, él no dijo pero sigo, tu hermana. Tu hermana anunció hermana? Hermana? Hermana, Tongo, un gran hermano. ¿En serio? No lo sí. miro más, no sé qué, sí, como que sí, estaba sí. todo arreglado. Claro, claro. Calentura, es no es normal mi normal hermana. Que los se mi sí. vida, sí, estaba re triste, lloraba, lloraba y le digo, Mar, uno llores, no pasa nada, ya está, es un juego. La verdad que yo ya gané al volver a entrar por claro. el público, encima que. Me un montón, este, ya casi termina. O sea. ¿Y ¿Cuántos, ¿Cuántos limpiaste de la casa? Yo ya perdí la cuenta, como cuatro o cinco. Sí, fueron varios. Cinco seguro, ¿no? Espera, sí. hagamos cuentas. Bueno, empezamos por Coti, ¿Coti? Conan, uh -huh. Maxi, no, fue eh, Tiago, Maxi, Ariel sí. y Alfa. Son Todo. los que yo votaba primero siete. y yo se iba. mi amor. siete conté bien. Hermoso. amor Limpieza. Limpieza. Limpieza. Limpieza. Lo que me sorprendió Juanita es cuando C. salí, había un clip que yo decía en ese orden a la sí. gente que quería que se vaya y se fueron. Y en se este fueron, orden. Wow. tenés poder. Eso. No, tenés no, no. poder, está bien No, no. Esto. no fue mi juego Fue no un juego con la gente. La gente me pidió para que haga eso. Como Agustín, igual algún momento todavía. La fase 8 la dijiste vos, la fase 8 la metiste vos. La agarré te te a Agustín, no se dio cuenta que estaba durmiendo. ¿Y crees que tienen que ver que vos estés ahora fuera por la estrategia de Julián? que salió mal al mandarla Fulminante? Y en la casa todo juega, eh, quizás he pagado varios platos rotos, tanto del de mm. Juli como quizás le de Romy con Alfa, o hay varios fandom que están enojados. ¿Te molestó lo que hizo Juli o entendés que salió mal? No, no me molestó para nada, entiendo que es un juego, que ella quiso cubrirnos a nosotras, salvarnos con esa jugada, hay jugadas que salen como la pasada mm. que la salvó a Cami y se fue Alfa, hay jugadas sí. que no salen también, claro. es parte del juego. Claro, obvio. Entiendo, pero sí, quizás este aparte tanto... El voto es negativo. Y a tener uh -huh. tanta gente afuera de, de gran hermano que quizás hacen campaña para que te vaya. Obvio. Igual fue familiares. Igual fue raro porque todos pensaban que te ibas a sal, salvar a vos, Romina. Y te sí. terminó salvando después a Julieta y ahí apareció la figura de gran, gran primo. Claro, gran vos qué te pum. pasó en ese momento. Porque creo que también tenían la expectativa de que te salvaba. No mejor. te voy a mentir, en ese gran momento se que me quedó un poquito cuando te te sentís como que ay, ¿Por porque, no porque no sé, claro. saben, yo te iba a salvar a vos. Pero bueno, no sé, este, viste que a veces te, te, te tiran, ¿estás segura, sí? Bueno, eso, Dani, te, te iba a preguntar, ahí, ¿te claro. dicen en el confesionario cuando vos vas? Che, ¿te parece ir por acá? ¿Te van guiando? No, no, nunca te guían, te preguntan vos cómo ves, a quién claro. salvarías, si y después te van picando, viste, cómo. Claro, este ¿Estás es, segura de lo que no, vas a hacer? ¿Es gran hermano? ¿Es gran hermano o gran primo? ¿Quién te dice? No, no, todos gran <ríe> hermano, gran hermano. ¿Por qué le dicen gran primo? Porque es otra voz de la noche. Mm. Sí, pero es Gran Hermano el gran no, Siempre hermano. es Gran Hermano. No, sí. Claro, pero hay sí. diferentes voces si ustedes se claro, dan cuenta claro. quién habla. ¿Y la venganza? ¿Dónde quedó, ¿Qué, Santiago? ¿Qué ¿Y te parece? El mismo... Sí. Bueno, siempre sí, en, sí, en un momento decíamos... ¿Para acá no juraste odio eterno hacia él? Pero lo que me pasó a mí es que adentro del confesionario jugaba una manera y cuando salía jugaba de otra, ese era mi juego. Yo jamás fui falsa, jamás fui a decirle algo a alguien, a hacerle otra cosa por atrás. Siempre jugué con mi lealtad, con mis sentimientos. Nunca tampoco estaba una persona estaba haciendo algo por mí, no iba a jugar con esos sentimientos de él tampoco. Así que fui lo más sincera, transparente para mí y para él afuera también... ¿Qué te pasó? No ¿Pero enamorada? qué te pasó profundamente? ¿Estabas enamorada? Yo, ¿Estabas caliente? Estaba todo. ¿Qué es lo que te llevó a Tiago? te voy a, a contar algo. En la casa todo se potencia. A mí, claro. extrañas a mí. Pero hoy una estuviste en un hotel contigo. ¿no? ¿Hoy no estuviste extraña. en un hotel con Tiago? Lo vi que estuvieron ahí. Ah, bueno. No, vino a desayunar conmigo porque la verdad. Ah, hoy a la mañana. Pero para yo sí, no vino de esos sí, colores. No no está, no ¿Está acá, Tiago? Sí, está, ¿Está acá. Sí, ¿sí? sí está, está, acá, está, está sentado. Necesitamos la pareja ahí. ¿Y el verso este de que la casa te potencia? ¿Dónde quedó? Pues hoy te fue a desayunar. Ya no está. No, ahí está. Bienvenido, es, Tiago, a Lam nuevamente. No dice, no no, No, no es bienvenido. No quieres Con El corazoncito y el globito se tapa, no te tapas. ¿Y por qué no te enojado con nosotros? ¿Estás enojado conmigo, Tiago? ¿No te gusta Lam? No puede hablar. Ah, bueno, acompañarle. En el momento, la verdad, me dijo, me acompañó de buena voluntad. No quiere una... robar cama. Se... ¿El momento de qué? ¿De, de blanquear? <coughs> no, de ella en la ah, cámara. Claro, claro no. respetuoso. No quiso venir. Le digo, dale, vamos a hacer el debate juntos, no pasa nada. ¿Estás enamorada, Dani? Y sos, no, no sé si es una palabra muy grande acá afuera, ya cayendo un poco a la realidad. Estoy en 48 horas de aislamiento todavía. Recién hoy, hace un ratito, terminé de hablar con él sin cámara. fue mi primer encuentro claro. con él. entonces sentís algo, claramente claro. claro. sexo y calentura. No, obviamente que hay algo, hay un vínculo, porque si no, tampoco hubiera estado obviamente. con él. Eh, no sé qué va a pasar. Somos buenos compañeros, nos acompañamos. Y de hecho, no sé cómo ¿Y se ¿Y le pasa. preguntaste si afuera estuvo con otra chica, por ejemplo? ¿Esta mm, charla mm. existió? Por supuesto. ¿Y? Oh, por supuesto que existió. Uh -huh. Y él me dijo que no. no. después y bueno. y, si hay algo mm. más que me por Twitter o por Instagram. No, subió una historia con una chica de tu perfil muy parecida, tal vez es una amiga, igual no sabemos quién es, pero la gente le decía, ¿es otra pestañela? ¿Quién es? Le decían, no, no ni idea. Bueno, por suerte salió de él, me dijo que se había realizado algo, ah, que okay. de hecho también lo aclaró. Eh, fue a un bolillo. ¿Pero a qué, es que es una dueña? relación abierta o es una ah, relación abana. que pretende? No vamos a ir a bailar, a bailar tío, tío. No estamos conociendo. Están empezando. Claro, es empezar de vuelta. Nos estamos se pasado, sí, puede hacer consciente. una relación. Pobre hombre, puede ir Ahora, a, abuela, a, a la Ahora, es ¿Perdón? diferente conocer una persona dentro de la casa que afuera. Claro. Adentro, o sea, está jugando, si claro. es real, claro. no es real. Acá son todas muy conservadoras. Te... No, no, no, no. No me metan en un... Estoy preguntando porque hoy en día es muy común que las chicas... Sean bisexuales y al mismo tiempo también, o ¿no? los chicos, ¿no? Tengan relaciones Re, abiertas Mis amigos todos están en eso. Bueno, un amigo me debería. contó. ¿Estás ¿sí? ¿Sí? ¿Sí? Mis amigos me encanta mujeres. cuando dicen, oye, en día, las chicas ¿Hoy, ¡Hoy en día! Tenemos en día, 99 <risa> nosotros. Bueno, por eso nosotros sí, sí, o sea, somos bisexuales. ¿sí? Yo no hablé no de Yo no soy chicas. bisexual y claro. tengo relación abierta. chica. Ustedes lo, usted lo piensan, no lo practican. Ustedes claro, claro, es cierto claro. Los chicos hoy no sí, tienen no, sí, sí, sí, pero un de combate no lo la mayoría Están tienen otra bien. manera de relacionarse y otra cabeza. A mí me, y me parece, que, parece sí. que Está bien. Y está bien, claro. los pibes vienen con otra bueno, cabeza. Hablando ¿sí? justamente de eso, ¿te daba celos la relación de Tiago con Nacho, que acá afuera era como un tema y decían, bueno, estañela se mete y hablaban de Nacho y demás? ¿A vos te generaba celos a esa relación de amistad que tenían ellos? No, no me generaba celos. Sí, cuando salí vi que se fue todo un revuelo y cuando entré de vuelta, sin otro pico niño nuevo. Y en un momento lo senté a hablar los dos, y le digo, chicos. ¿Qué onda? Te dije a Tiago, o sea, si lo querés a nadie, Nacho, andaba adelante, te rebanco. Si sos feliz, soy feliz. Me encanta la pareja. Y me dijo: No, oh, Daniela, es un chiste. ¿Qué te pasa? Pero no, yo no tengo ningún problema. De hecho, quedaba como muy, en edit, Porque en afuera, todo de, afuera de tu claro. tema. Pero sí, no, no. Preciosa, ¿pudiste perdonarle todas las cosas que dijo en la primera etapa, fundamentalmente? Porque la segunda etapa, cuando vos entraste, se lo anotó con todo el amor del mundo, con ganas de reconquistarte, y le creí todo. Pero la primera etapa tuvo comentarios muy pocos felices. ¿Se los pudiste perdonar? Hablamos, Yo, perdonar siempre se perdona de perdonado. Pero, ¿Estás medio con sí, el cassette, Daniela? Sí, me hay cosas que dolieron. Estás ni medio ni con yo. el cassette, no sos la vengañela que vino aquella vez, toda curiosa. No, estoy en, en un modo más... Estás muy zen. Más tranqui. Más tranqui, sí, recién salgo del aislamiento. Ustedes son mi, este, mi segundo día de, de prensa. ¡Qué pero... desgracia! <risa> <risa> ¿Viste al equipo de Georgina y a nosotros? ¿Todo ah, tu contacto con, con el, con el con mundo? Lostano. Ah, ¿con Vero estuviste sí, también? Con Vero bueno, también? ahí de... Ahí repuntaste un poco. Varios móviles también. Eh, zooms, pero eh, vamos a ver qué sucede. Claro, está más tranquila, ya no tiene que entrar a la casa nuevamente. Claro, <risa> no, ¿cómo? ¿Cómo analizás ah, que la perdón. Tora esté en la casa? ¿Que quién? Que la Tora esté en la casa, eh, que, Camila que Camila te haya liquidado. La verdad que primero me sorprendió por eh, los poquitos puntos de diferencia que hubo, eso fue uh -huh. quizás lo que más me dolió. Pero también hay una realidad que Cami tiene un aguante muy grande acá afuera de Alfa. Claro. Ah. Y Alfa tiene mucho, mucho aguante. Pero Alfa lo socaste. Eh, o sea, bueno, la gente, la gente. Bueno. Sí. Fue un juego mutuo entre ellos y, y yo, quizás. Y la relación entre y Cami es una relación rara ahí adentro. De hecho, se ve como está todo lindo. A veces como que... Fijen amistad, pero para atrás chicas la verdad es que se matan. Me van a la habitación y una de la mierda a ¿Ah, la ¿sí? otra y la otra... De, de, pero ahora, ahora que tuviste tiempo, doble experiencia de, de estar, salir, volver a entrar, digo, ¿cómo analizás que ciertos jugadores, si querés no le pongan nombre, sigan ahí adentro? O sea, ¿qué secreto tienen? ¿Cuál es el secreto? ¿Que la casa no los odie y no los manden? Yo creo que si el voto fuese al revés, es positivo, habría muchos que ahí no están. Como es negativo, ahí cambia todo el juego. Sí. Porque si no, no lo entiendo. Y si bueno. fuera al revés, ¿cómo sería entonces? ¿Quiénes no estarían? Y si eh, el, el voto, pues, eh, bueno, no, unos cuantos no estarían. La, la tora volaría para mí, sí. ¿no? La tora volaría. Y Camila, no sé, ahora la relación con la hermana le está sumando muchísimo. Sí. Es tan amorosa esa relación, es tan amorosa. Pero creo ¿sí? que Romila, sí. Que a ella la muestra otro lugar. Otra cosa, No, y Poquita aparte, desde que toda la hermana claro. se puso mucho más sensible, pudo sí. llorar, la Pero acá muy... yo lo decía el otro día, si garpa un familiar, ¿Qué hacemos? No lo sacamos más. Bueno, claro, por eso, no claro. Y para mí el papá de Nacho le sumó mucho a Nacho también. También mucho esas mucho. dos personas que son buenísimas. Igual sí, sí. con Cami y Flor, que están en placa claro. ahora para que se vayan, de hecho está apuntando Flor, y si la sacan a Flor, yo creo que Cami emocionalmente como que va a caer. Se va a pinchar de Sí, menos. ayer sí. se la veía, se moría. Sí, porque así, la, que sí. Flor. la que manda es la manda Flor. También sí, claro. puede ser una estrategia el ingreso de los parientes en el sentido de que ella diga, dice, ¿no? Que se quiebren después de las semana. Algunos se van a quebrar y otros por ahí los va a levantar. Como que va a cambiar un poco el juego también esa, esa postura. Mar Marcos, Marcos, Marcos estaba desconcertado. No se va a ir nunca. Marcos. Sí. Para mí no se va a ir no, tampoco, pero bien. bueno, estaba pensando, sí, sí, bueno, justamente bajo. la hermana que vive lejos y todo eso. Para mí es el más estratega de todos. Pero se de lo veía de, hoy quebrado, llorando. Bueno, obviamente puede tener un momento malo, sí, pero esto no le va para mí determinado. Es que yo salidas. creo, o para sea, de esa manera o llega todo. a la final porque es como no había placa. De Romina, extraña a las hijas, extraña a las hijas, pero está ahí adentro. Está ahí. adentro. Sí. Tienen ganas de ganar para, los dos. Si las extrañas posta, tus hijos te vas. Bueno, te vas. No, no hay quien te frene. Se fue el sobrino y sigue. Eh, que y a tres Con la salida de Alfa yo pienso No, no sé ustedes, pero con la salida de Alfa se ve lo peor de Romina, porque antes Alfa era contenía no, y era tan asqueroso él que ocultaba. Ahora mm, se la ve esa cosa. Mira, y este ya... está gordo, gorda, gordo. gordo. Mm. Tiene esa cosa como se le ve lo feo. Esa cosa de querer hablar mal de Marcos, que antes, tal vez, como Alfa, tiene una personalidad tan fuerte, se la comía, claro. y ella quedaba como acá, haciendo sí, sí, y apoyando. Se y ahora también. es como que. Lo que está buenísimo del programa también es esto de eliminar un familiar por día, porque todos los días quieres ver a ver sí, claro. a quién que liquida hoy. No, no, no. El sobrino fue el que menos. Que ni duró. Le...